Me culpo por lo sucedido por tu desamor me culpo a mí por creer que me amabas no podemos negar que el amor es hermoso es tan maravilloso que nos hace ver la vida de otro color pero a veces nos puede cegar y engañarnos aunque en realidad creo que somos nosotros lo que nos engañamos el amor solo está ahí intentando funcionar mientras nosotros bueno mientras algunos de nosotros intentamos entenderlo y en ocasiones forzarlo es en ese momento cuando nos damos cuenta que a veces no hay amor y solo queremos forzarlo para evitar sentirnos solos. Hola, bienvenido a AviLifers. Te saluda Ricardo Niño y me complace tenerte nuevamente por acá en nuestro canal. Y por más que lo niegues, no lo puedes esconder, no puedes hacerlo a un lado. Estás intentando... Ahí. Hacer que te quieran. Intentando entrar en la vida de alguien. Y todo... ¿Para qué? Para sentir algo de amor sin saber que... Tal vez estás ignorando a personas que sí te quieren de verdad. Pero no lo ves porque al parecer te sientes enamorado de esa persona. A veces creemos que nos quieren. Y es que... Ok, en ocasiones las personas tratan bien a otras, yo diría que demasiado bien, y aunque se deje en claro que el trato solo es de buenos amigos, una parte hace caso omiso y se atreve a ilusionarse, y lo hace a tal punto que se crea una novela para ella sola, para él solo. Ese es uno de los peores errores del ser humano refugiarse en un amor o en realidad en un gesto de cariño cuando se siente solo porque es así buscamos refugiarnos en alguien más alguien que incluso no tiene ni la menor idea de por qué nuestra actitud y lo peor es que cuando algo sale mal le culpamos porque así somos y vaya no son todos pero no podemos negar que hay sus excepciones las personas que se sienten solas tienden a cometer muchos errores entre ellos dar todo de sí a alguien que no las merece entregan el poco amor que les queda para recibir solo migajas son personas que tal vez tengan un buen corazón personas que tal vez les han traicionado tanto pero que se sienten tan solas que no han aprendido la lección porque así es la vida lecciones y más lecciones ella no viene con manual y el amor tampoco solo debemos aprovechar cada oportunidad que ambos nos dan el único problema es que a veces esa oportunidad o esas oportunidades no son más que pruebas para continuar y es así donde surge un gran inconveniente el creer que esa prueba será parte de nuestra vida No te culpo por sucedido, por los malos ratos, por el falso amor. Culpo por creer que sentías algo por mí, por creer que mi tren ya había llegado a la estación final y que tú serías ese pasajero que solo se quedaría conmigo. Pero no fue así, creo que solo fuiste una lección, una que me costó muchas lágrimas comprender por qué. Solo pensaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo si he actuado tan bien? Si me he entregado y he dado amor sin ningún interés. Pero creo que me hacía falta. No porque me entregaba sin condición. La verdad. No por estar hablando de mí o referirme a mi situación. Pero creo que dar lo mejor en una relación es lo mejor. Eso solo lo hacen los valientes el problema es que di todo a alguien que no era para mí y eso sucede solo que no me di cuenta no a tiempo al menos lo hice cuando ya no valía nada cuando solo pensaba en esa persona cuando mi atención era solo para ella lo hice y dejé de quererme, dejé de preocuparme por mí, dejé de velar por mí. Creo que estaba en una burbuja que solo yo había creado. Una que era mágica, o al menos eso parecía. Una en la que mi corazón se había cegado por completo. Pero no lo culpo. Estaba... bueno, estábamos enamorados. Estábamos tan enamorados que no nos dimos cuenta que los únicos que dábamos Éramos él y yo Y lo admito, por un momento la culpamos a ella Porque no nos daba el mismo amor El problema es que ella en realidad no tenía la culpa de nada Nunca nos dio una alas Fuimos nosotros los que decidimos encerrarnos en esa jaula Y no te voy a negar que... Arrepiento un poco pero también le agradezco a la vida por las enseñanzas me estaba perdiendo buscando a alguien que no quería ser encontrado por mí la estaba buscando y dejando atrás mi sentir la busqué y la encontré y me perdí perdí todo de mí perdí mi amor propio y lo peor es que al parecer fui feliz pero esa felicidad me duró muy poco no te voy a negar que me sentí débil y lo hice muchas veces incluso llegué a pensar que el amor no era para mí que todas esas veces en las que me habían destrozado el corazón eran señales para no continuar creyendo pero decidí que no decidí que en lugar de entender al amor mejor lo atrapaba y aunque esto no me funcionó del todo no fue tan malo porque aprendí a quererme aprendí a valorarme aprendí que el amor no se busca él no se encuentra y lo hace a veces por un rato a veces para siempre pero no por esto dejaré de intentarlo no por esto dejaré de luchar no por esto me quedaré de brazos cruzados quiero intentarlo una vez más ¿Por qué no la tercera es la vencida no tal vez en el camino en busca del amor encuentre ese que me hace tanta falta ese que aún está a medias y que lo necesito completo el mío porque sí, lo admito perdí un poco de él cuando estaba con ella bueno no lo perdí le obsequié un poco bueno casi todo en realidad pero quiero recuperarlo quiero hacerlo en su totalidad quiero sentirme bien conmigo mismo quiero ser feliz de verdad sea contigo sea con alguien más o no quiero disfrutar de la vida y sus maravillas y sé que dios me ayudará para ello muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video.